Bueno, muy bien y con toda esta gente hermosa que ha venido hoy a Santa Marta y con toda la playa, la brisa y el mar, aquí está esta canción de mi autoría, mis primeros 50, y dice... El tiempo pasó y no me di cuenta, no sé en qué momento los 50, medio ciclo de vida, es una gran experiencia. Yo celebro con todos, miran existencia y a celebrar. miriana Barbosa y Yalex ay, ah, ¿Dónde están las mujeres que cumplen 50? A ver, vamos a ver.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 Y que cante el mariachi, y que toque la orquesta Que se sirva un traguito, que se prenda la fiesta Porque hoy celebramos este mis primeros 50 Yo quiero llamar aquí a ella, venga para acá, venga para acá Llegó una de 50 ya Ah bueno, pero por ahí pasó ya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 Que y que toque la orquesta Que se sirva un traguito, que se prenda la fiesta Porque hoy celebramos mis primeros cincuenta ¡Felicidades! Bueno y el aplauso para ustedes, el aplauso, el aplauso Ok, bueno esa es de mi autoría, la pueden conseguir ahí